Hola, en el día de hoy traigo un juego que fue prohibido en varios sitios Este juego realmente lo jugué el otro día en stream y no sabía dónde estaba, o sea, era un juego súper raro Este juego primeramente lo ves y dices, bueno, no está tan mal, no da tanto miedo Pero en cuanto entré solamente 5 minutos, ya supe por qué es tan turbio y por qué la gente lo pasa tan mal jugándolo Así que nada, voy a dejar de ser tan pesado yo voy a dejar con el vídeo. Recordar que hay una segunda parte de este vídeo. Si la queréis ver, solo os pido que lleguemos a 100 likes. Si llegamos a 100 likes. En este vídeo tendréis la segunda parte dentro de dos días o así. Así que nada, dejarle mucho apoyo. Darle mucho like. Y a ver si llegamos y os lo subiré. Vale, estoy en una casa. Doy mucho miedo, eh. Doy mucho miedo. Doy mucho miedo. He cogido un cuchillo, eh. ¿Qué supone que soy un asesino? ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto? ¿Qué cojones es esto, bro? ¿Qué cojones es esto, brother? Somos un asesino, brother Hostia, hemos cogido las llaves Chicos, he dicho mil veces que no pongáis las llaves debajo de vuestros gnomos Y no dejéis las ventanas abiertas Casi nos pilla, eh La radio No la, no la, no la iremos a matar así, ¿verdad? No la iremos a matar así, ¿verdad? La vamos a matar electrocutada. No me lo puedo creer. Ahora entiendo por qué este juego está prohibido en muchos países, tú. Madre de Dios. Ahora lo entiendo, chat. Bastian, te lo juro que no pensaba que era tan hardcore, tan gory, tan. No puede ser, no puede ser. Mirar mi cara, bro. Mirar mi cara, bro. No puede ser. No me lo puedo creer. No, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No es real, no es real, no es real. Qué puto asco, bro. Y mira que son píxeles. Esto yo creo que lo voy a tener que pixelar. Yo creo que hay, el, hay que ir para la izquierda. ¿Me topo con el perro? Yo creo que no me topo con él O sea, yo creo que lo, le paso por el lado 100% le tengo que pasar por el lado Vale, sí, le paso por el lado Le paso por el lado, chat Está sobadísimo, también te digo que... Muy sobado ¿Realmente pensar es tan, estar tan enfermo? Hostia puta lo ¿Qué cojones? Cojo un bote de pintura. Vale, sí, es esto. No voy a entrar dentro, tiene una. Habrá que hacer algo más. Romper esta botella y esconderse. No me lo puedo creer. Puede ser. Happy Hills, Vice ¡Hola! ¡Qué guapardo! Hay que entrar y coger las pistas Point of entry Ojo, no sabía que podíamos estar bien Cogí un cuchillo de aquí Exacto Por último, I am wrath. Ira, tengo ira Copteros o luces directamente Vale, 3, 2, 1 No voy a encender las alarmas todavía Ah, vale, vale, vale, pensé que eran las alarmas una pistola de clavos No me creo que vaya a hacer esto este pavo Este tío está loco, brother Este sí que va... Este... Fuck off Me ve y no me dice nada Me ve y no me dice nada Ahora sí que me deja pasar Jabón ¿Y qué voy a hacerle con el jabón, chat? No me lo puedo creer Eso sí que no Puede ser, chavales Esto sí que va a ser tocho, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡No, no, no, no, no! ¡Este pavo está fatal! ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco! Era la derecha a ver si hay algo no juegues más, Bastia, me lo tengo que pasar entero, tío Ir para arriba, chat Hostia, este juego por ahora me está rayando bastante Pero que bastante, ¿eh? ¡Qué asco da, tío! ¡Le está fotocopiando la cara! Este pavo, en plan Yo no sé si elige sus víctimas O por qué lo hace así, tío Vale Hay que coger algo de por aquí, 100% Para la atracción Subir aquí, coger esto No sé la verdad, ¿verdad? No me lo puedo creer, tío Pero quería levantarlos de ahí Hostia La luz, hermano Totalmente fuera vale, Básicamente saben que vamos a venir A tomar por culo se acabo de apagar la luz Está bloqueada la puerta Le vamos a parar las balas con esto ¿Le han rebotado las balas? Una polla. ¡Le han rebotado las balas! ¡Pobre chaval, hermano! Voy por abajo. Hermano, le han rebotado las balas en una... Es imposible. Le pillamos las escaleras. ¿Para qué voy a pillar yo las escaleras? ¡Hostia! Claro que sé para qué pillar las escaleras. ¿Qué dices? Claro, es que en Estados Unidos las casas son de madera, chat. En Estados Unidos las casas son de madera. Y efectivamente... Con una sierra la acaba de cortar por la mitad. Vale, pues cambiamos de posición a los policías, que la verdad es que me resulta mejor. Porque da un poquito de mal rollo el tema de eso. La primera evidencia creo que era... No, aquí no viene ninguna evidencia. La primera evidencia, si no recuerdo... Es que no me acuerdo cuál era esta casa, la verdad. Hemos hecho como 10 asesinatos ya. Vale, la primera evidencia, la ventana rota. Ya me acuerdo que... que así no es. Es el asesinato en el cual yo me cagé encima el otro día. A ver para arriba que hay es el, de la, el, es el de la ducha, chat Es el de la que le cambia el agua por gasolina Madre mía, tío Ha quemado a alguien vivo, tío Mirad esto, brother Seguimos en un campo Como una especie de sitio así Un lago ¿Me puedo sumergir? ¿Me puedo sumergir? ¡A tomar por el puto culo! Arpón Bueno, chicos Pues yo ya me fumo un porrito tal ¡Me cago en la puta, hermano! Es que de verdad es imposible, tío. Pones. Me cago en tu puta madre. Me ahogo. ¡Ah! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! Qué pesado, ¿no? ¡Ah! Dios. Pero es que, tío, mi cabeza. Es mi cabeza. Hay que under this. Hay que andar Es que no puedo, no se puede No se puede, no se puede Es que es imposible I can't do this anymore right now Me están guileando todo el rato Vale, lo tengo, lo tengo eh Es que a ti te voy a matar porque El barco hermano